Bueno, supongo que os sonará el sitio porque ya tengo un vídeo con mi hermano aquí y como diría mi amigo Dryan, sitio chachi, sitio chachi, sitio chachi y aquí hoy estamos en ti, ti, ti, ti, ti, la Taberna Mateo para hacer el tag de los hermanos con mi hermano Víctor A ver, que he venido, como habéis visto ya el tag con José Manuel, voy a hacer el tag con Víctor también y he venido a su bar, que lo recordáis, porque hay un vídeo por ahí que lo pondré por aquí arriba. Lo del vídeo de tu bar. Pero está bien. Y nos va a hacer María José... A ver, esto te lo voy a explicar cómo es. María José hace las preguntas y hay que contestar. Vale. Tú no sabes lo que te va a preguntar. <risa> <risa> a ver, primera pregunta. ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántos años nos llevamos? Tres años nos ¿Tres llevamos. Años. Tres años. Aunque yo soy el mayor, aunque él está más cascado que yo. <risa> Puedes <ver>. replicar, ¿eh? <risa> ¿Quién es más de los dos? Eh, yo. ¿Sí? <risa> no se lo cree ni él. Bueno, a ver. Bueno, más espabilado sí que es, pero más listo no es. Es más espabilado. Sí. Que espabilado no siempre es bueno, porque espabilado a veces, despabilado... No. Te pasas de frenada, ahí está, mi madre lo ha dicho bien, que ha apuntado ahí, despabilado se pasa a uno. Sí. ¿Cuál de los dos es más guapo? Yo. <risa> Todo es Bueno, pues sí, él, él era de pequeño era más guapo que yo. Ahora de mayor está más, está más feo. Hay fotos que se ven. Yo me jodo con el vino, tú empeoras. A ver, ¿qué es lo que más te molesta del otro? Lo pesado que es. <risa> <risa> y él es un boca chancla. Ah, no. <risa> no es verdad. Él habla de más. Si, si pusiera un puntico en la boca diría mejor. Pero bueno, Eso no es. <risa> sí. Y yo pesado es que salta. Lo de, yo de a saltar la vista. No hace falta que venga. Siguiente bueno, pregunta. Oye, va, va contestando bien en eh, momento, ¿eh? Mejor momento que recordáis juntos íbamos al CIDE y montaba los ponis y lloraba porque no nos bajaba de ellos. <risa> Ese es el mejor momento. ¿eh? Claro. Es que cuando iba a la encina, nos daban no. mil, peset no, mil pesetas. No, mil no, para no. mí dos mil para ti. Mil para mí, dos mil para mí. Eso, mil para él y dos mil para mí. Y él gastaba sus mil pesetas en los ponis. Y luego no bajaba y yo tenía que pagarle al gitano de los ponis <risa> para que no dejara. Entonces claro, se gastaba sus mil pesetas <risa> y parte de las dos mil mías. Porque yo guardaba la mitad. De que vaya. Así nos va. Eh, Ese es tu mejor momento. <risa> Cuando lloraba. <risa> no, el mejor momento de niños, o sea, jugábamos sí. mucho juntos. Peor momento que hay pasado juntos. yo me acuerdo de uno que pensé que lo había matado, que, es que me rompió la cabeza. El que estábamos jugando en, de casa y de donde casa de mi abuela y había un, donde el Tesi, la casa sí, es del Tesi de y estaba subido a un estaba subido a un muro y yo salí por detrás, estaba jugando a los vaqueros, creo. Y yo salí por detrás, le pegó un tiro, se asustó, se cayó del muro y se quedó colgado con la pata de un hígado y le cayeron dos piedras en la cabeza. Y quedó allí medio inconsciente, yo pensé que la había matado. ¡Ay, Dios, te la liado! Ahí está, mi madre apuntando que yo llegué pensando que se moría, porque es que, hostia, ahí... Yo creo que he pasado, ahí ha sido el peor momento. Hostia. El peor momento ha sido ese porque pensé que se moría. ¿Qué haces? A, ¿a, ah, bueno. a ver, ¿alguna puedo entre vosotros? La, yo A mí no me llama. Este es Zapu. Pero yo no se lo he puesto, se lo han puesto en el pueblo. No, a ¿Por qué te llaman Zapu? Di, ¿por qué te llaman Zapu? Porque... Haz una demostración. <risa> <risa> <risa> Haz una demostración. No, tampoco sé si sí, sí es por, ¿Por eso. Qué? También. ¿Por, ¿Por qué? qué? El, el, lo del zaceo, pero también por otra cosa Porque parece un zapo a veces ¿Cómo hacías el zapo? No, no, no, no, no, no me acuerdo mm. tampoco, realmente por qué A mí nunca me han llamado nada, eh, la verdad no, no, no tengo, y si lo no tengo No tienen no no cojones de decirme <todiculo> A ver otra Di algo que tu hermano pueda hacer Y tú no Contar, sumar, leer <todiculo> <todiculo> <todiculo> Algo que yo pueda hacer Y mi hermano no Capichea <todiculo> <¿Qué malo>? <todiculo> <risa> eh, sí, mira ¿El qué? ¿Algo que, no, ¿Algo que tú pasaste y yo no? Eh, tratante Tratante sí, ¿no? De mujeres, de coches, de todo De todo ahí no, todo. no, ahí no <risa> le gana a nadie Ahí no le gana no, a nadie Madre mía Bueno, escucha, anécdota Aprendió a andar en bicicleta antes que yo sí. Y a atarse los cordones antes que yo No, yo le enseñé a, a atarse los cordones. Bueno, tú no me dejaste atarme los cordones tú solo. Me aprendí. Bueno, vale, sí, me mandaban. Todo el recorrido suelto voy bueno Sí, pues entonces en el colegio me decían que porque él sabía atarse los cordones que era más pequeño y yo no. Pero bueno, yo hacía yo otras cosas mejor. También yo soy más sabio que con Sí, pero ahora ya no voy a también. No Te quedaste ahí en esa época, venga más. Tiene el más madrugador. aquí. Está claro, está claro. Esto es, escucha, esto es como dije a José Manuel, y es que ellos tienen a mi madre que les despierta. Entonces, les llama cinco veces, ya, mi madre se va a sus cosas, a su trabajo, a lo que tenga que hacer, y esto ya, si amanecen, amanecen. Si no, no. Y él le pasa eso? ¿Pero por qué es? Porque me he pasado también. Claro. Y porque estoy acostumbrado a que me llame. No, no. <risa> No, es porque se acuesta a las 3 de la mañana. Y porque no son responsables. Y porque no son responsables. Y luego, aparte, aparte, duerme la siesta de cuántas horas? De 3, por lo menos. Entonces, ¿cómo va a dormir por la noche? Es normal, bueno, ya está. <risa> a ver, última pregunta. ¿Quién es el más querido? Hombre. <risa> <risa> pero por quién? Por, la, por las mujeres, ¿Por, por la familia, por. Qué? <risa> A mí me quieren más en casa, y ya le quieren más fuera. También. De casa. <risa> bueno, sí, también es verdad. Es verdad. Pero bueno, que nos quieren a todos igual, más o menos. Bueno, alguna cosa. Ya no hay más preguntas. ¿Algo más? ¿Tienes algo.? Venga, hazte, hazte promoción. Di dónde estás. Que venga la gente aquí a la taberna Mateo. Si haces el camino de Santiago, tenés que venir a la, a la taberna Mateo en Fuentes Nuevas, di la calle. Calle Real, número 59. Y pues, Para el año que viene. Es año Jacobo, entonces para el año que viene será mejor. Os hace un descuento de un 5% de descuento si decís que lo habéis visto en el vídeo. <risa> <risa> Os pone un pincho. Que les pones un pincho. Que venga y diga. Te he visto en YouTube en la taberna Mateo en un vídeo. Le invitas un pincho, ¿no? Se compromete a invitar a un pincho. Un pincho de tortillas. ¿De tortilla? Mira. Mercadona, mercadona... No, un pincho de tortilla, no, un choricín de la tierra. También. Claro. Chorizo de la tierra, pues ya está. Pero no salchichón de pavo, ¿eh? <risa> bueno, sal, bueno, de pollo. En bueno, fin. Des despediros, venga. Venga, ya está hasta aquí esto